Yo soy Naki Soto y esto es Dilo Bien. Hoy estoy sobreadornada solo para dejarles en evidencia algunos elementos que pueden competir a la hora de presentar. Sé que vivimos unos tiempos complicados, donde la mayoría de las redes nos estimulan a imaginarnos a nosotros mismos como el mensaje, lo importante del mensaje y por eso la mayoría quiere verse bello o bohemoso o estar en línea o ser simpatiquísimos todo el mundo tiene como este espíritu medio youtuber para narrar historias, para hacer sus historias en Instagram y permanentemente la historia está cifrada en el sujeto y no en el mensaje. Pero en rigor un vocero se prepara para narrar buenas historias y que esas buenas historias sean las que deslumbren al otro, las que se queden con el otro, las que le atrapen. Todos los comunicadores, no solo los voceros, además tienen la posibilidad de convertirse en expertos de área, ser personas que realmente conozcan sobre un tema y con base en esa experticia ser narrados y llevados una y otra vez a conversar con personas que les preocupan esos temas y que pueden tener interés y valor para ellos. ¿Cuál es el problema de tener más objetos de los necesarios a la hora de presentarnos? No solo es la distracción visual para aquel que nos está viendo, sino que, por ejemplo, en el caso de los collares podemos jugar con ellos en situaciones de tensión y lo vamos a hacer además sin darnos cuenta. Si vamos a tener unos zarcillos larguísimos como los que tenía ahorita, podemos poner a circular la cabeza y no darnos cuenta de cuánto y cómo distraen al hombre. Otro. Sirve igual para telas floridas, para franelas con grandes letras, sobre todo si las letras y si el mensaje no es muy claro. A primera vista tendrás a personas tratando primero de descifrar qué es lo que dice en la franela antes de prestarle atención a lo que estés diciendo. Si hay algún elemento que estéticamente compita con tu mensaje es altamente probable que primero le presten atención a lo estético y luego te presten atención a ti, lo reitero, si eres un buen vocero, tu responsabilidad primera es hacer que lo que deslumbre sea el mensaje, sea lo que fuiste a decir, aunque suene un poco grueso, un vocero puede resultar inclusive accesorio, siempre y cuando logre la posibilidad de colocar en el otro el mensaje que ha preparado para ellos, si vas a decirlo, dilo bien, Bye.